Quiero decirles esto, que, que tanto en la Kabbalah como en el Kabash hay situaciones hermosas, muy lindas. La Kabbalah se desarrolló, el Kabash no, no tuvo desarrollo, quedó donde está. Y eso fue una gran falta, una gran problemática, una gran problemática porque necesitaba desarrollarse. Y como murió, diremos Egipto, murió con todo, Después de la época helena, donde Grecia Grecia dominó y Roma dominaron Egipto, Egipto cayó, cayó con su religión, cayó con sus costumbres, con sus tradiciones, y ahí quedó quedó la, quedan las momias, quedaron las tumbas, quedan las pirámides como un recuerdo de una civilización de una cultura, pero no hubo nada más, todo quedó ahí y está Estamos nosotros que estamos interpretando, veremos los jeroglíficos, las tumbas y sus verdades y, y también nuestros errores sobre su forma de pensar. No estamos seguros nunca cómo pensaron. No es, nunca, no es fácil, después de tantos miles de años, entrar dentro de su cultura y dentro de su formación. Pero sí es interesante de ver cómo la, la, la Kabbalah. Tuvo una evolución. Hoy en día en, hay círculos religiosos judíos, más en Estados Unidos, que practican la Kabbalah y hasta la desarrollan en la forma terapéutica. Yo le he leído que varias actrices importantes que tienen tanta fama eh, van a la Kabbalah. Y sin embargo, el caballo quedó. Y yo siempre soy un defensor. Veremos de los fracasados, los que vienen acá, de los que están arruinados, los defiendo yo Los que están, los que tienen grandes problemas emocionales, los divorciados, los que están con grandes problemas afectivos Los defiendo yo, los protejo y también el caballo necesitaba una protección Necesitaba, era, era verdaderamente algo que estaba olvidado Las agujas estaban olvidadas, todo estaba olvidado y perdido había que necesitaba un abogado, necesitaba alguien que los proteja, alguien que los defienda y alguien que los haga recordar que existen y que tienen derecho a la vida también. Tienen derecho a mostrar la importancia que tienen en, en nuestra cultura. Y así, empecé a demostrar la importancia que tiene el caballo. Me dediqué al caballo, me dediqué de alma y de corazón, me dediqué y saqué tantas cosas importantes, pero también me di cuenta que estaban parados en el tiempo, parados hace miles de años, con conceptos completamente muy antiguos y a la vez muy importante, con alta moral, pero muy difícil de llevarlos hoy, hoy en esta sociedad para frente, muy difícil. Sin embargo, lucho como el Quijote, como el Quijote lucho, lucho contra los molinos, Siempre so ser sigo siendo un soñador y un idealista y eso me motiva la vida y me hace sentir feliz de que lo soy de que tengo éxitos, no, eso no los éxitos son siempre para el hombre son siempre mediocres son siempre un fenómeno de tiempo pero tener sueños uno los puede conservar hasta la muerte, el éxito no no hay éxito que usted va a conservar hasta la muerte, no existe, pero el sueño sí. A mí un maestro me dijo, si soñas si, si hasta, hasta el final de tu, el final de la vida, vas a sentirte feliz. Te vas a morir como soñador y soñados, vas a ser feliz. Si tuviste éxito no es otra cosa, lógico que es otra cosa. Entonces me di cuenta que estaba parado en el tiempo del caballo, que estaba parado, estacionado, stand-by el tiempo. Y eso duele, duele. Estuve años y años pra practicando con, con ratones, haciendo prácticas con las agujas, buscando resurgir esos puentes, esos maravillosos puentes que tenían ellos con las agujas. Viviendo a veces un infierno con tantas ardillas, con tantos ratones. Y tengo testimonios hasta de mis hijos que me traían ratones de Argentina en ratones enfermos, para poder curarlos acá. Porque antes de poner las agujas en la piel humana, quería probarlos con ratones. Porque si me llego a equivocar con un ser humano, es una cosa, me llego a equivocar con un ratón. Es un ratón. Y un ratón a veces cae en la trampa y a veces le ponen veneno. Y yo no le pongo veneno, los trata hasta de curar en su problemática que vivía. He encontrado ardillas que tenían problemas verdaderamente hasta psicológicos. Tenían tristeza, viviendo en la tristeza, o tenían depresión, o tenían, o tenían hasta de angustia por la soledad. ¿Van a saber por qué tenían eso? No me hablaban, el idioma de ellos no lo entendía. Pero igual le hacía agujas para poner la euforia y entraba en euforia. ¡Qué lindo! Y empezaban a alegrarse, empezaban a correr las ardillas. Y los ratones también lo mismo. Quiere decir que, y también, cuando nosotros practicamos... Con ella misma, practicamos con animales, con perros y con, con caballos. El caballo no entiende nada de si... ¿No es que ya te sentís mejor, ya no te duele más? Caballo, ¿qué vas a saber de eso? No podemos sugestionar un caballo que esté mejor. Ella sacó caballos para el campeonato. Caballos que estaban ya hasta algunos con la sentencia de muerte. Pero yo quiero decirle que todo eso me hizo pensar que teníamos un tesoro en las manos y que no lo, que lo teníamos que mostrar eso alguna vez. Nuestros médicos empezaron también a practicar con esto y tienen sus lindos resultados. Todo eso empezó una lucha por revivir la momia, tratar que la momia camine, que empiece a caminar la momia del caballo. Eso era mi intención, hacerla caminar, entender a la momia, es sentir la momia o sentir y sentirla también como ella pensaba cómo en su época pensaba y cómo curaba en su época y cómo vivía en su época todo eso llevó tiempo lógico llevó mucho tiempo parte de mi vida me dediqué a eso y parte de mi vida la dediqué a eso y me siento feliz que una dedicación que tiene verdaderamente un positivismo y que tiene también resultado y que tiene una respuesta Lógicamente llamarse maestro, yo tengo muchos maestros acá, acá mismo, que fueron formados por mí. Pero lo que más deseo que mis maestros que están formados acá en esta, en, esta, en esta casa, que luchen por superarse, que luchen por crecer, que no se queden con el título de maestro. Y también los médicos que están acá presentes, también quiero que ellos progresen, que no se queden con el grado que están que vayan para adelante, que sigan estudiando, que sigan practicando, que sigan avanzando. Me dicen en América ayer que dentro de la clínica que tenemos acá gratuita, eh, lo que más aparecen son problemas de oncología, problemas de cáncer, lógicamente, porque es una enfermedad muy, muy, muy difícil de, de, de, de controlarla, difícil de curarla, pero se cura y nosotros ayudamos a curar, no somos los grandes curadores del cáncer, pero ayudamos, ayudamos. Y una de ellas es oncóloga, es una satisfacción de saber que no solamente que ella hace oncología acá, en esta casa, sino que ella va también a la facultad, hace en la clínica, hace en el hospital, hace, demuestra verdaderamente su fuerza y su lucha para que el, el, el, los enfermos progresen. Pero eso es una cosa, eso es otra. El caballo es la esencia de todo esto. Es aquella momia que la vemos en los museos. Y yo la estoy haciendo caminar. Esa es la magia que estamos haciendo acá. Acá la momia camina. La momia está hablando. La momia está enseñando. La momia está demostrando quién es y quién fue. Habla de un antiguo Egipto.